Estos son unos consejos viajeros y mochileros para la gente que quiere visitar Estambul. 1. Llegada al aeropuerto Estambul en Estambul. Para irte desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, es muy fácil. No necesitas coger taxi. Los locales usan el metro. El transporte de Estambul es súper bueno. A mí me gustó mucho. Hay una estación de metro en el mismo aeropuerto. Ir desde el aeropuerto hasta la ciudad, me salió 5.2 liras. Puedes comprar un ticket individual o la tarjeta Istanbul Card, que es esta que te muestro acá, que cuesta 6 liras. Y puedes comprar la tarjeta en la misma estación. Lo bueno de la tarjeta es que es recargable. Los pasajes cuestan la mitad, que cuando los compras individual te sirve para todos los tipos de transporte en estambul es decir metro ferry tren tranvía bus y metrobus, todos con la misma tarjeta y la tarjeta no es individual puedes usar una tarjeta para pasar varias personas 2 internet y datos no compres el internet en el aeropuerto es mucho más caro no vale la pena cómpralo cuando llegues al centro de la ciudad en el centro de la ciudad hay muchas ofertas de internet no compres en las tiendas oficiales, compara, a mí me pasó que en las tiendas oficiales costaba lo mismo que en las tiendas pequeñitas y que en los kioscos, pero en la tienda oficial me daban 3, 4 gigas por 120 liras y en los kiosquitos o en las tiendas pequeñas tenían diferentes paquetes y por las mismas 120 liras compré 9 gigas de internet. Incluso días después encontré que por las mismas 120 liras me daban 12 gigas, pero ya había comprado el otro. Vas a encontrar ofertas como estas por todas partes. En el aeropuerto... Hay un internet que a mí no me sirvió para nada, porque me pedía tener un número local turco para enviarme una SMS con un código para poder conectarme al internet y yo no tenía número turco cuando llegué. Conclusión, para mí no hay internet en el aeropuerto. 3. Tours gratis en Estambul. Sí, gratis. Y en español. Son unos tours a pie que recorren la principal zona de la ciudad, duran entre 2 horas, 2 horas y media. Los encontré buscando en internet Free Walking Tour Estambul. Me salieron tres empresas... Usaban más o menos el mismo sistema que debes entrar a su página e inscribirte te aparecen unas fechas disponibles y reservas tu cupo yo lo hice y estaba todo reservado las siguientes dos semanas yo igual me inscribí, me llegó un correo como respuesta diciéndome que nos encontrábamos frente a la mezquita azul a las 9 y 30 de la mañana pero yo no esperé hasta esa fecha al día siguiente me fui al frente de la mezquita azul y habían un montón de grupos de free walking tour en todos los idiomas. Encontré cuál era el grupo en español y me uní. No pasa nada, cualquiera que quiera llega y se une a cualquier grupo que sea de su idioma y se acabó. Aparte, hay unos tours que son para cruzar el Bósforo, que incluyen cena y toda la cosa bonita, pero si eres de los que están viajando a full ahorro, pues no coges el tour, simplemente coges uno de los ferries de transporte público que te cruzan del lado europeo al lado asiático, que cuesta 3 liras y tienes un bonito paseo con una vista espectacular de la Torre Galatá. 4. Cambio de moneda extranjera. Lo mejor siempre son los dólares o los euros. Las otras monedas las pagan mucho más bajito. Evita cambiar dinero en el aeropuerto o cambia lo mínimo posible. El tipo de cambio era súper bajo. En mi aplicación me salía que cada dólar debían pagármelo a 5.5 liras, pero en el aeropuerto lo pagaban a 5 o 5.1 y además me cobraba una comisión del 4% que cuando hacía la cuenta del valor final, en verdad me lo están cambiando a 4.6, 4.7, bajísimo. Había otra casa de cambio que cobraba solo 2%, pero pagaba menos, y al final me estaba pagando igual. Yo cambié solo 5 dólares, con eso compré la tarjeta del metro, y en la ciudad había un montón de casas de cambio, y a medida que me alejaba más de la mezquita azul, me pagaban mejor, y me pagaron 5.5 por cada dólar, súper bien. Sacar dinero de cajero y pagar con tarjeta en todo lado funcionaba muy bien, sin restricciones. Y probando encontramos este cajero que con cada retiro no nos cobró comisión. 5. Comida, es muy asequible. En un restaurante normal comida normal, por ejemplo, ensalada, arroz, frijoles, una sopita, te salen 20 liras y quedas bien. Ahora, si quieres algo más bonito en un restaurante turístico, a partir de 40 liras y de ahí en adelante. Un agua a litro y medio, dos liras 50 un café en la calle 4 liras, en un restaurante bonito 10 un té 2 liras, el queso, las aceitunas, los panes, los yogures son muy baratos. En general, la comida en Turquía, asequible, variada y muy rica, muy rica. De hecho, tienes que probar las midias, que son estas almejas, kofte, kebab, doner, el sándwich de pescado que venden en el puerto. Ah, tienes que probar todo, es que es muy rico, es muy rico. 6 hospedaje en estambul los precios en estambul en hostel en dormitorio están en promedio 12 dólares hay de menos yo encontré uno de 7 dólares con desayuno incluido en la zona de blue mox te recomiendo mires el video que hice el hostel más barato en estambul para que te hagas una idea en general todos son de buen ambiente limpios también tienes que saber que en el lado de la Blue Moss Son Antigua, todas las cosas alrededor Son un poco más costosas Y en el otro lado del Bósforo, por el lado de Taksim Todas las cosas son un poco más baratas Couch Surfing esta página en Turquía funciona muy bien. Yo solamente usé las primeras cuatro o cinco noches en un hotel. El resto, los veintitantos días adicionales que estuve, nunca más volví a usar hotel. Todo fue con Couchsurfing. Me fue bien en todas las versiones. Para que te hagas una idea, yo les pregunté por qué. Y la respuesta común fue, lo que pasa es que en nuestra cultura, los invitados son un regalo de Dios. Ya no más. Así te tratan. Te recomiendo mires el video que publiqué sobre Cappadocia, donde cuento la experiencia en surfing que tuve ahí, que fue preciosa. Fueron realmente intercambios culturales, la mayoría hablaban inglés. Me fue bien haciendo requerimientos de estancia con anticipación y también con los requerimientos de última hora. En general, fue un factor que elevó mi experiencia con los turcos n veces. Totalmente recomendado. 7. Auto Stop en Turquía. Funciona muy bien. Así como siendo hospitalarios para hospedarte en su casa, igual en la carretera. Era muy fácil. Los tiempos de espera eran muy cortos. Eran tan amables que primero me decían súbete y después me preguntaban para dónde vas. Incluso unos me dejaban el lugar y se devolvían. Como que se desviaban de su destino para llevarme. Funciona muy bien. Totalmente recomendado. Autostop en Turquía. 8 o 9, ya ni sé qué. Transporte desde Estambul hacia Estambul y otras ciudades. Siempre tienes la opción de el avión. Pero si vas a viajar por tierra, mientras tengas la opción de elegir tren y bus, elige tren. ¿Por qué? Porque el tren es más rápido y más económico. Ejemplo, iba desde Estambul hasta Skizjer, camino hacia Ankara. En el tren me salió 35 liras en vez de 50 o 60 en el bus. Se demoró 3 horas en vez de 6, iba a 250 km por hora en vez de 90 que va el bus. Cómodo, tranquilo, con enchufes para el celular, para, para la computadora, con internet, todo. Los buses no son tan baratos como yo quisiera, pero todo maneja más o menos los mismos precios, si no es que el mismo. Y el más barato que encuentras, el bus es de primera, confortable, limpio, tiene para conectar el celular, para conectar el enchufe de la computadora, te dan snacks, agua. Súper bueno el servicio de los buses, me quedé impresionado. Los buses se pueden comprar por internet o en persona en la misma estación de buses. Yo prefiero en la misma estación de buses, porque en internet me aparecían dos empresas de buses, pero en la estación habían como siete para el mismo destino que yo quería y con más opciones de horarios, porque todos tenían más o menos el mismo precio y la misma calidad. Te llegas acá a la terminal de buses. Cuando tú llegas acá, te bajas del bus grande, buscas los buses chiquitos y con tu ticket los muestras y estos buses son gratis. Estos buses de aquí tienen unos circuitos en la ciudad, si sabes a dónde ir, se los muestras y ellos o te llevan si estás dentro del loop o te acercan. A mí el, el loop de este de acá me sirve y me deja donde yo voy y gratis. ¿Cómo te parece? Esto yo nunca lo había visto. Eso sí. También tienes dos ferries, puedes comprar el ticket del ferry en el mismo puerto o comprarlo por internet, pero si los compras con más de 3 o 4 días de anticipación te sale mucho más barato. Te dejo los links para comprar el tren, ver las opciones de buses y los ferries en la descripción. Y ya sabes, si este video te gustó, no le des like, con que te ha servido es suficiente. Eso fueron los consejos viajeros para Estambul. Mira los otros consejos viajeros y mochileros que están en el canal, te van a gustar.